Rewind this motherfucker. Cargo, bloné, Tommy, Gay, Bolsillo, Cargato, Fumo, Gay, hey, Vito, Nike, Guarda, Fake, Saco rama, quemo con mi game uh, cuidado vamos llegando, todos mis negros en el bando si no contesto, estaba firmando tengo a tu hoe en mi esquina contando mientras vos mirar, nosotros estamos sumando desde guacho empresario habla mierda de la calle no la nombre si no la están pisando yo digo la ría joseando no digo mentira, esto en el barrio sonando. Mami guarda en el punto, estamos al mando Tu estofe está disparando. Trae mierda importada, se le cae toda la cara. Paca acá la poli, acá no pasa nada. Acá uh. no pasa nada. Cargo, lo tommy, gay. Bolsillo, cargado, fumo, hey. Visto, Nike, guarda, fake. Saco, rama. Quemo con mi gang No se pase de mi zona mi perro acá no perdonan Los sueños nos abandonan Nos dejamos en la lona Haciendo de la mía Ready para la esquina, La crema acá se cocina Ustedes no se imaginan Si quiero lo tengo yo sé que se puede Como lo hacemos quieren que revele Sonando las redes Ustedes no pueden Somos joseadores de Franky y la tele Ahora vienen a decir, antes no estuvieron, vienen a pedir. Ser de mi club y lo sume a un fit, todo se va por el oh, humo de wii Cargo, bloné, Tommy, gay. Bolsillo, cargado, fumo, hey, Visto, Nike, guarda, fake. Saco, rama, quemo con mi gang